Bueno, para comenzar, eh, quisiéramos hacer como, eh, sería interesante eh, conocer sus puntos de vista en base a, a una línea temporal en, en función de la pandemia. Es decir, desde el antes, durante y el después eh, al respecto de estos nuevos escenarios de aprendizaje o, o estos escenarios de aprendizaje que ustedes ya han vivido. Entonces, gracias a que ustedes son activistas y también docentes, me gustaría mucho conocer también cómo han sido sus experiencias en estos espacios informales donde existen otras dinámicas. Entonces, en función de todos estos antecedentes que he comentado, eh, pues nos gustaría ahorita escuchar un poco de su trayectoria y los procesos que se han visto inmersos antes de la pandemia. Entonces, si quieres empezar, Adri, y, y después, Ofray. Ok. Bueno, buenas tardes. Estamos por acá desde Colombia. Hoy, un día pues importante también estamos en el marco de un paro nacional, entonces pues también cabe mencionar que eh, está, digamos, como los procesos educativos y la pandemia, y bueno, como todas las reformas políticas y económicas del de país, pues están trayendo unos retos a todos en, pues, en todo momento, ¿sí? Eh, mi trayectoria está, bueno, yo soy diseñadora visual, entonces he estado pues como muy enfocada en el tema de pues en el tema del diseño y el arte eh, atravesados o eh, en intersección con la tecnología y en los últimos años he tenido pues como la gran oportunidad de hacer parte pues de colectivas feministas que han digamos como como generado eh, sí, como miradas alternas distintas eh, y muy emancipadoras de pues como todo el proceso eh, y aparte de eso, pues, soy docente de la Universidad del Quindío en el programa de Artes Visuales, como ya lo había mencionado Adriana, y allí, pues, también estamos eh, explorando el tema de la tecnología y el arte digital para, pues, para la expresión artística en, en general. Eh, la experiencia, pues, que hemos tenido, eh, ya habíamos como conversado frente a esto, y es que en términos de la educación en intersección con la tecnología, eh, pues digamos que antes de la pandemia habíamos tenido la oportunidad de explorar en otros lugares que no eran, eh, los pues, digamos, como la clase como tal o la clase universitaria, sino que habíamos tenido oportunidad de, en las comunidades, practicar un poco y explorar un poco lo que significaba la tecnología, eh, entendiéndolo también como un territorio sí como un territorio para para crear pero también un territorio para expresarnos que debe ser pues eh, emancipado también y que nos debe permitir pues como lugares de la autonomía eh, en ese proceso, pues muchas de estas experiencias y de estos aprendizajes eh, se han llevado a la academia y a la clase tradicional, entonces también he tenido la oportunidad de explorar con los estudiantes de la universidad muchas de las dinámicas que hemos aprendido por fuera en las comunidades de base en la intersección con la tecnología. ¿Y Ofray? ¿Qué me puede decir? mira que sobre el tema de la... Mi, mi, mi, ¿Mi micro funciona ya? Ok, ya, ok. Vale, sobre el tema de la tecnología en relación como con los aprendizajes, yo podría pensar que, digamos, las comunidades activistas han venido usando pues permanentemente la tecnología como una forma de aprender, pero no desde la dinámica del aula. Digamos, cuando uno se vincula a una comunidad de software libre, eh, usualmente vemos uno aprende de la comunidad misma a través de una serie de mediciones virtuales como wikis o listas de correo, o foros, y un poco la intención fue desde como los primeros momentos de sí. en, en mi práctica docente, intentar traer esa idea como descentrada del docente y más bien que sea una comunidad que aprende de sus propios miembros. Y desde ahí nosotros pensábamos como en una incorporación de tecnologías que no procuraba, digamos, emular eh, las tecnologías privativas, que era un poco la pregunta que yo hacía en la sesión pasada como con, con picante, ¿no? Como si LibreOffice si si Libre tiene que parecerse a Office o si Blackboard a... a a Moodle, salvo unos plugins, como que no ha sido eso. Lo que hemos intentado hacer más bien es traer tecnologías eh, que configuran estas comunidades de aprendizaje. Eh, por ejemplo, wikis, por ejemplo, blogs, lo que llaman software social, listas de correo. Entonces, lo que hemos intentado hacer permanentemente es no incorporar tecnologías para replicar el aula, sino... Eh, incorporar tecnologías para transformar el aula y esa y esa incorporación de tecnologías ha estado digamos como nutrida de las experiencias de aprendizaje en comunidades de práctica en particular en las comunidades hacker porque tiene una mirada tecnopolítica vemos que hay una comprensión alrededor de que las tecnologías embeben valores y que ese el hecho de que embeben valores no las hacen neutras eh, sino que eh, las, los valores que me son invisibles hay una idea hay a antropóloga, se llama Susan Leckestar, que dice que las tecnologías son invisibles hasta que fallan. Y creo que un poco lo que hemos venido eh, viviendo con la pandemia es como una especie como de falla masiva en las tecnologías de aprendizaje, porque anteriormente habían sido pues la tiza del tablero, el aula digamos clásica, análoga, y un poco lo que ha venido pasando es que ha venido como una inmersión súbita en la virtualidad que ha sido muy acrítica. Eh, digamos que es un poco como todo el mundo terminó metido en el Google Classroom y en el, y en el Zoom y en el, en el Google Meet. Y esas son eh, tecnologías pensadas eh, también por fuera de las dinámicas de aula, pero para dinámicas empresariales y productivas. Digamos, Meet es para tener una teleconferencia eh, y además de eso están hechos por, por grandes empresas cuya cuya eh, intención es, por un lado empezar a, a, a perfilarnos a partir de unos algoritmos opacos, pero pues que tienen lógicas extractivistas y neoliberales. Y por otro lado, eh, a partir de ese perfilamiento, intentar o predecir o conducir nuestro comportamiento futuro para vendérselo a terceros. Y frente a esa mirada, lo que hemos tenido desde las comunidades de, de, de práctica, de software libre, son otro tipo de tecnologías que lo que configuran son comunidades de aprendizaje. Entonces, en términos de la pregunta que haces como del antes y el... Y el durante y el después, yo diría que venimos en una transición del antes al durante, que reconoce esas prácticas de comunidades activistas, de comunidades feministas, digamos alternas, y que lo que hace es que se nutre de ellas para transformar las dinámicas de aula, pero que ya vienen arraigadas hace mucho rato. Adrián y yo, por ejemplo, hemos estado trabajando con un wiki que le llamamos Olónica y la idea era como wikificar el aula, no queríamos montar un, un LMS, un sistema de gestión de conocimiento, sino que queríamos pensar otras formas en que la gente construye memoria colectiva y el aula como un espacio abierto de memoria colectiva, entre otros ejemplos, pero ha sido un poco eso, no traernos esos saberes eh, tecnopolíticos y colocarlos en el aula, no para replicarla, no, no, no esa intención de... De, de, sí, como que el software libre se aparezca al privativo, eso tiene sus ventajas y desventajas, pero creemos que, que esas tecnologías, por lo menos desde las comunidades hacker, eh, dan luces sobre cómo podrían ser transformadas. Y también creo que pueden haber muchos aprendizajes posibles, por ejemplo, entre comunidades de, de, de, desde las comunidades hacker, eh, aprenderles a las comunidades feministas, por ejemplo, indigenistas. Entonces creo que la pandemia nos ha puesto como atentos a eso y atentos a eso.